extranjero se puso como loco cuando le fue negado el ingreso de manera ilegal a México por el aeropuerto de Cancún. La persona que causó miedo es de nacionalidad jamaiquina, el hombre no cumplía con los requisitos para ingresar al país. En las imágenes se observa cómo el jamaiquino intentó agredir a la gente de migración y a trabajadores del aeropuerto, ocasionando miedo en otras personas que estaban en el lugar. Se puede observar como un vidrio de la sala de espera fue roto gracias al desorden que se armó Y justo con un pedazo del mismo el extranjero intentó defenderse y amenazó a las personas Luego el hombre se aleja y el personal seguía intentando detenerlo, pero era en vano su intento Según el comunicado expedido por el gobierno de Cancún, menciona que el hombre intentó escapar del aeropuerto pero agentes de migración con apoyo de la Guardia Nacional pudieron frenarlo y, apegados a la ley, el hombre fue retornado al país de Panamá donde vive.